Hola de nuevo, estamos hablando de vacunas, pero ¿cuál es el impacto real de la vacunación en la salud pública? ¿Se consiguen eliminar o erradicar infecciones? Hoy Rafa Sirera nos va a contar justamente esto y nos va a hablar de un concepto que es muy interesante, el de inmunidad de grupo o rebaño, a quien recientemente han pretendido también rebautizar como inmunidad de colmena, que es más inteligente porque vacúnate, vacúnalos. Hola, en este vídeo vamos a ver el impacto global de la vacunación en la salud pública del mundo. Las vacunaciones o inmunizaciones activas, junto con la disponibilidad de agua potable gracias a la cloración o el desarrollo de redes de alcantarillado que eliminan las aguas residuales y fecales de la población, han supuesto los mayores avances en términos de salud pública global, de forma que reducen en gran medida la aparición y diseminación de enfermedades infecciosas y por consiguiente la discapacidad debida a la enfermedad y en el caso de que las infecciones fueran muy muy dañinas, potencialmente letales, también disminuirían la tasa de mortalidad en la población prolongando también la esperanza de vida en estos grupos poblacionales. Además también como las vacunaciones son fácilmente administrables en términos globales por todo el mundo, también están reduciendo la inequidad o las desigualdades en el mundo. Tras la vacunación de un grupo poblacional se puede conseguir la eliminación de un microorganismo. Si esta vacunación se hace en términos globales, podríamos llegar incluso a erradicar algún microorganismo de la faz de la tierra, de forma que la vacunación masiva y sistemática del virus de la viruela, ha llevado a que este virus haya sido erradicado del mundo. Actualmente estamos casi consiguiéndolo con el virus de la polio, estamos a punto de erradicarlo. Fijaos por ejemplo lo que sucedía antes de que existieran las vacunaciones. Cientos de miles de personas sufrían a enfermedades infecciosas. En el momento que surgieron las vacunas, que lo tenéis representado por una línea vertical roja, el número de sujetos que sufrieron la enfermedad fue disminuyendo desde cientos de miles hasta ninguno en un plazo no más allá de 20 o 30 años. Luego el impacto global de las vacunaciones es grandísimo, es brutal, es radical, pueden desaparecer enfermedades infecciosas de tanto algunas localizaciones como de forma global. Además también si la población se vacuna ayudan también a prevenir la diseminación de enfermedades infecciosas en un grupo poblacional. De forma que, si los individuos están vacunados, no van a ser fruto de la acción de los microorganismos infecciosos, van a poder combatirlos, van a poder bloquearlos y por consiguiente no van a diseminar en esa población la enfermedad infecciosa, ¿eh? porque no van a ser agentes potencialmente infectivos. Y para eso... Para entender esa idea vamos a estudiar lo que significa la inmunidad de grupo. Vamos a imaginar un primer escenario en el cual tenemos sujetos que tenemos pintados de azul y estos sujetos nos indica que no han sido vacunados y están sanos. En este mismo grupo poblacional en la parte izquierda de, de la representación vemos pintados en rojo algunos individuos. Estos individuos están sufriendo una enfermedad infecciosa Si estos individuos que sufren una enfermedad infecciosa están en contacto con individuos sanos que no han sido vacunados, al cabo de un tiempo, al cabo de poco tiempo, veis que toda la población en el lado derecho está pintada de rojo porque han sido infectados y van a padecer esa enfermedad infecciosa. Solo unos muy pocos que veis pintados de azul se han podido librar de esta enfermedad. Si sí, en ese mismo grupo poblacional y pintados de amarillo hay algunos individuos que se han vacunado contra esa infección, si sí, cuando en ese grupo poblacional aparecen estos dos individuos pintaditos en rojo y que van a ser capaces de diseminar una enfermedad infecciosa, al cabo de un tiempo toda la población, como veis en el lado derecho, están pintados de rojo porque esa enfermedad, los ha, ha, ha habido un contagio y están padeciendo la enfermedad. ¿Y quiénes siguen estando exentos de la enfermedad? Los que estaban pintados de amarillo porque estaban vacunados. En ellos la enfermedad no ha supuesto ningún daño. De la misma forma, pues también aunque no estén vacunados, algunos pocos individuos como tenéis pintados en azul no van a sufrir esa enfermedad. Y ahora viene el concepto de inmunidad de grupo, que es un concepto muy interesante, un concepto necesario que se requiere para la salud en, en términos generales de la población, pero que también nos puede llevar algunas ideas equivocadas. Veamos el diagrama, nos fijamos en la parte de la izquierda y vemos que casi toda la población está pintada de amarillo porque se han vacunado hay cuatro individuos que siguen estando pintados de azul porque no han querido vacunarse. Pues bien, ¿qué sucedería si dos individuos infectados entran en este grupo poblacional? Pues si entran en esta población, como la mayor parte del grupo está vacunada, el microorganismo que estos individuos portan no va a poderse diseminar con facilidad. De forma que, los individuos que no se han vacunado, si nos fijamos en la parte derecha, no van a sufrir la enfermedad infecciosa. Solamente de los cuatro, uno sufrió la enfermedad infecciosa. ¿Por qué? Porque los individuos pintados de amarillo no han sido reservorio, no han ayudado a transmitir y a diseminar la enfermedad. Eso no significa que los individuos pintados de azul en el lado derecho son inmunes. Los que son inmunes son la población, el grupo, ellos no. Se Hubieran podido tener mala suerte y tener contacto con alguno de los individuos rojos y haber padecido la enfermedad. Esta idea, ya os digo, que nos puede llevar a confusión. Hoy en día sabéis que hay grupos poblacionales que rechazan, no quieren vacunarse, eh, niegan la efectividad de las vacunas y todo lo que ha significado en la salud pública global y ellos se argumentan diciendo no nos vacunamos y veis no sufrimos las enfermedades para las que vosotros os vacunáis, pero no son inmunes, lo que son inmunes son la población y gracias a que hay sujetos que se vacunan ellos no están recibiendo esos microorganismos infecciosos que podían eh, llegar a los núcleos poblacionales. Luego es una idea confusa, ¿eh? la, la inmunidad de grupo está confiriendo una inmunidad global y a la vez también está confundiendo a todos aquellos individuos que abogan por no vacunarse.